El día de hoy vamos a ver la baraja que me llevó a nivel platino en la temporada 2 de Master Duel. Esta es una baraja Lirilus, la cual tiene posibilidad de jugar a través de múltiples interrupciones, romper campos y realizar OTKs. Así es que, comenzamos. Y un box. Bueno, pues vamos a empezar con los monstruos Lirilus. La verdad es que yo me ayudo mucho a identificarlos por medio del color. Entonces vamos a empezar con los buscadores. Y dentro de los buscadores está esta que es la café. Y este nos va a ayudar a buscar un monstruo bestialada de nivel 1. Entonces esta incluso en algunas ocasiones nos puede ayudar a buscar a este que es de Diddy Crow. Y bueno, la otra buscadora es esta de aquí que es como grisecita. La utilizo para buscar lo que son magias o trampas. Luego vamos a tener a los que nos ayudan a invocar eh, o extender nuestra jugada. Y seguir invocando, invocando, invocando. Y bueno, la principal me parece que es esta como verdecita Que eh, esta siempre la vamos a querer en el primer turno Porque cuando no tenemos monstruos Se invoca de forma especial desde la mano Y si se invoca de forma especial desde la mano Puede invocar eh, otro monstruo Lilus desde la mano O puede incluso revivir uno que esté en el cementerio Entonces este es muy importante para iniciar jugadas Y bueno, además de eso tenemos a este que es el azul El azul lo que nos va a ayudar es a eh, invocar a otro monstruo Lirilus desde la mano, si es que ya controlamos un monstruo bestia alada en el campo. Este no es muy bueno para iniciar jugadas, sino para extenderlas. Eh, luego tenemos a el amarillo que nos va a ayudar a revivir un monstruo Lirilus de, de, en el cementerio e invocarla después de forma especial desde la mano entonces este es, es muy fácil generar eh, dos monstruos en campo y este yo lo suelo guardar para el final de mi jugada por si es que hay alguna interrupción que me pueda destruir todo lo que yo tenga entonces este digamos que es mi último recurso y bueno, otro efecto adicional de los monstruos Lililus es que cuando se utilizan como material para una invocación XYZ le generan un beneficio adicional al monstruo que se está invocando entonces por ejemplo el café lo que hace es que ese monstruo no puede ser eh, señalado para otros efectos, no se le puede hacer target eh, este azul cuando igual cuando es usado como material va a permitir añadir otro monstruo eh, Lirilus en el cementerio y, a, y añadírselo a ese monstruo que se acaba de invocar y este de aquí lo que va a hacer es que el monstruo que se invocó por XYZ va a ganar 200 puntos de ataque de forma adicional, y bueno, fuera de los monstruos Lirilus vamos a llevar unas cuantas hand traps que es Dilly Crow eh, Effect Veiler y ash y también vamos a llevar dos copias de maxi y bueno ya por último está este de aquí que es un normal summon que nos va a permitir revivir un monstruo de nivel 1 desde el cementerio y bueno vamos a pasar a lo que son rápido las magias en cuanto a magias vamos a llevar un Harpies feather duster por eso de los este, jugadores eldich eh, un instant fusion igual como extender one for one como extender We're eh, After igual vamos a utilizarlo para tratar de buscar esos monstruos que no, que no tenemos O incluso eh, este lo uso mucho para llevarme a Kinkabio Y eh, a invocarlo de forma normal porque si, si el monstruo que, que buscamos no lo invocamos Nos vamos a generar 2000 de daño Entonces hay que tener cuidado con esto Pero eh, sí, normalmente si normalmente lo utilizan para Kinkabio no, no va a haber ningún problema Después eh, llevamos tres eh, Pot of Desires para acelerar un poco el poder de robo. Y eh, igual tres Birkol. Este nos va a ayudar para eh, buscar un, un este, monstruo Lirilus, agregarlo a la mano o enviarlo al cementerio. Y después invocar un monstruo de nombre diferente desde de la mano. Y bueno, llevamos dos queen Rekital que este nos va a poder eh, nos va a ayudar a robar robamos dos cartas y controlamos dos monstruos bestialada y eh, de diferente nombre y solo controlamos ese tipo de monstruos entonces nos va a ayudar mucho T casi toda nuestra baraja tiene monstruos bestialada y luego Bird strike nos va a ayudar sobre todo a negar todos los efectos que tenga el oponente es más o menos como un dark ruler no more solo que eh, a este sí se le pueden responder eh, no sé con algún efecto también vamos a llevar una copia de Birk Sanctuary y este nos va a permitir eh, transferir, seleccionamos dos bestias aladas que controlemos que sean XYZ y a una le vamos a transferir todos los materiales de la otra. Entonces esto nos va a ayudar para crear monstruos XYZ con muchos materiales y estamos hablando del mejor monstruo XYZ que hay hasta el momento, según mi opinión, es Zeus con un montón de materiales. Con esta baraja he llegado a tener un Zeus con 8 o 9 materiales. Entonces es, eso es algo que al oponente le cuesta mucho trabajo lidiar con ello Entonces por eso es importante Y también si controlamos un monstruo QGZ con tres o más mot materiales Vamos a robar una carta Y pues no está nada mal Y um, vamos a llevar una copia de Call by the Grey Por eso de las hand traps Y sobre todo para tratar de negar a Maxi Del oponente Y bueno ya un Harpies Feather Storm Que esto incluso nos ayudaría a Apagar por completo la estrategia del oponente Entonces si esta no sale en el primer turno Podemos eh, tranquilamente dejar un monstruo Lirilus XYZ Dejar la trampa seteada. Y eh, en cuanto podamos activarla Y muchas estrategias se basan en los efectos de los monstruos Entonces simplemente vamos a negar todos los monstruos Que active el oponente Entonces muy buena esta, esta trampa Y por último una Infinite Impermanence Y pues ya pasando al Extra Deck en cuanto a los monstruos Lirilusk, vamos a llevar a la, la Lirilusk independiente. Esta nos va a servir mucho para invocarla por Instant Fusion y así llevar a nuestros monstruos XYZ. Y después vamos a empezar con esta que es la recital. Esta nos va a ayudar para seguir buscando monstruos Lirilusk o incluso para hacer OTKs. ¿Cómo? Pues porque este monstruo, cada, todo el daño que reciba este monstruo por batalla lo va a recibir también el oponente. Entonces... Si lo estampamos contra un monstruo de 3000 de ataque, pues bueno, esos 3000 se le hacen al oponente y se nos hacen a nosotros. Pero con este otro monstruo de acá eh, lo podemos mitigar, podemos mitigar ese daño. Porque cuando le quitamos un material a este de aquí, eh, nuestros monstruos Lililus no se destruyen en batalla y además no recibimos daño de batalla. Y bueno, además de eso, este monstruo nos va a ayudar a invocar a Zeus en, en situaciones difíciles porque ataca directo y ataca el número de veces de acuerdo al material al número de materiales que tenga sobre eso después de que haya atacado le podemos eh, invocar a esta que es Downer Magician y sobre Downer Magician le podemos poner a Zeus y bueno, es, tenemos, por, tenemos también a esta que es Ensen Blue Robin. Esta nos va a ayudar a regresar a la mano los monstruos que el oponente invoque de forma especial. Entonces en este yo casi siempre lo utilizo ya cuando hacen un XYZ, cuando hacen un monstruo Link. Entonces se lo regresamos a la mano y los materiales pues ya se quedaron en el cementerio. Y también vamos a llevar una copia de Promenet. y esta lo que nos va a hacer, eh, nos va a ayudar es a... Regresar una magia o trampa que esté en el campo al deck del oponente y pues también llevamos al, al combo este del F0, este para eh, después invocar a eh, Utopic Draco Future y tener una negación de efecto en el campo. Y por último llegaba, llevamos dos monstruos Link 1 que vamos a utilizar de acuerdo a la situación que, ten, que tengamos. Aquí vamos a ver nuestro primer combo, en la mano tenemos a este que es la turquesa y tenemos a este el zafiro, entonces aquí lo único que vamos a hacer es invocar de manera especial a la turquesa y eh, como no tenemos otro Lirilusk y tampoco tenemos otro buscador ni manera de hacernos de otro Lirilusk pues vamos a tener que invocar al zafiro, entonces eh, ese es uno de los combos más sencillos porque pues no buscamos, no este, hacemos nada más entonces aquí el, en este ejemplo el oponente nos va a responder con maxi y también es una de las ventajas que yo les decía eh, aquí solamente nos vamos a limitar al summon de este monstruo y después vamos a armar, nos vamos a, a generar a este que es el Ensemble Robin y esto lo vamos a hacer para que cada que el, el oponente invoque de forma especial se lo vamos a regresar a la mano y bueno, aquí tenemos otro combo que podemos hacer. Eh, igual está la turquesa, pero con algún otro buscador adicional. Entonces tenemos a la cobalto, que es la eh, café. Entonces aquí lo que podemos hacer es invocar de forma especial a eh, la turquesa. Y después, por su mismo efecto, invocar de forma especial a eh, cobalto. Y ya después que hagamos eso, nos vamos a este, poder buscar. Y aquí lo ideal es irse por eh, la canario, que es el amarillito, o el azul. ...y seguir buscando otros este, monstruos. Entonces, en esta ocasión nos fuimos por el Beryl Canary. Ya teniendo esos dos monstruos, podemos hacer una invocación XYZ para eh, recital Starling. Con Beryl Canary, invocarlo de forma especial, revivir a uno de los monstruos que están en el cementerio... ...y ir por otro este, Recital el Starling para eh, tener otro monstruo Lirilus y poder utilizar el efecto de la Zafiro. Entonces eso es justo lo que hacemos, invocamos al canario junto con un monstruo del cementerio. Nos vamos a ir por el, lo que es receta al Starling otra vez, le vamos a incrementar el ataque a cualquiera de los dos, no importa. Y después vamos a buscar a otro de la, que es el Gris, que este también nos va a ayudar a buscar la magia o trampa al entonces, ahora sí, ya teniendo un otro, otro monstruo bestialada, podemos activar el efecto de la zafiro. Y esta zafiro va a invocar a otro Lililuz que tengamos en la mano y a ella misma. Entonces, ya con esto, vamos a activar el efecto de Wagtail para buscar la magia de, en este caso, el santuario de aves. Ya lo que vamos a hacer es invocar el eh, monstruo F0 para tener una negación de monstruo. Y pues ahora con los dos monstruos restantes vamos a hacer el, la activación de nuestra magia y vamos a robar una más. Y con los dos monstruos restantes vamos a invocar a este Lirilusk Ensemble y esta es la que nos va a permitir atacar directo. Y bueno ahí como la invocamos con la azul nos va a permitir atachar un material más desde el cementerio. Y por lo ideal cuando tengamos uno, este, un monstruo que, que tenga como material la Wagtail, la vamos a usar a ella para, para pagar el costo de los efectos, ya que ella se puede volver a tachar si está en el cementerio una vez por turno. En el Main Phase 2, como uno de los monstruos XYZ ha atacado, podemos hacer uso de primero Downer Magician y después de Zeus. En esta ocasión tuvimos la suerte de abrir con Maxi, entonces vamos a ver, el turno del oponente fue brutal, o sea, prácticamente le hizo hizo full combo, pero no se detuvo ante Maxi, entonces robamos un montón de cartas y pues bueno, ahorita voy a adelantar todo esto porque hizo, hizo muchas invocaciones, hizo muchos movimientos y simplemente vamos a ver lo que fue el resultado final de su turno, cómo va a terminar y después vamos a ver cómo vamos a romper su estrategia. ...con todas las cartas obviamente que nos dio Maxi. Bueno, aquí el oponente ya terminó su turno y vamos a analizar qué es lo que nos dejó. Nos dejó una negación de monstruo genérica... Nos dejó una negación de magia. Este también es, me parece, es una negación de efecto. Y esta es una interrupción en el momento de atacar. Si uno de nuestros eh, monstruos ataca, eh, el ataque lo cambia a cero. Entonces, eso fue lo que nosotros nos dejó. Pero si se dan cuenta, vean todo lo que robamos. Entonces... Mi consejo ante Maxi es siempre tengan un plan B de qué hacer cuando les avientan el Maxi y no lo pueden negar. Entonces, en nuestro caso es, como lo vimos en la sección anterior, eh, invocar a Ensemble Robin y ya. Solo tal vez le demos dos cartas para que robe y pues bueno, esperemos que con eso no nos maten el siguiente turno. Pero vean en nuestro caso cuántas cartas nos dio el oponente. Y con esto pues podemos hacer un montón de cosas. Aquí obviamente lo que vamos a hacer primero... Va a ser tratar de, de invocar a eh, la turquesa y tratar de bajar a alguno de, otro, de los otros monstruos que nos generan un efecto adicional como este de aquí. Pero obviamente como el oponente tiene varias eh, interrupciones nos lo va a negar. Entonces justamente abrimos... Eh, bueno aquí la, la regué porque eh, yo recordaba que este negaba si le quitabas un material. Dije, bueno, como no tiene materiales no la va a poder negar, pero no es así. Este niega magias y si las niega se las atacha como un material. Entonces aquí la regué, pero bueno, no importa. Aún así nos vamos a quitar todos los monstruos del oponente. Entonces niega mi efecto, se queda con mi magia. Y pues bueno, yo voy a seguir con mi jugada que es ir con eh, la turquesa. La turquesa me la va a negar, ya solo me parece que le queda una negación. Y después de, después de este lo que voy a hacer es eh, invocar a, a la Zafiro, ya que controlo un monstruo bestialada, la voy a invocar junto con eh, la Cobalto. Y igual voy a tratar de activar su efecto para buscar otro Lirelus, pero me lo va a negar y se va a quedar mi monstruo. Entonces ya en cuanto a negaciones me parece que ya se le acabaron, entonces ahora sí ya tengo campo libre para seguir jugando. Y pues en esta ocasión me voy a deshacer de este back row de aquí, con Promened Trush. Entonces igual le vamos a quitar un material y lo vamos a re regresar este en la baraja por si acaso. Ahora aquí es importante, normalmente si ustedes tienen a este de aquí en, en la mano, eh, pueden, pueden eh, traerse al Lidilus al que ustedes quieran e invocarlo de la mano. Cuando se invoque desde la mano va a invocar al monstruo que ustedes trajeron una manera de poder invocar al monstruo que, que acaban de buscar. Pero en esta ocasión no, no lo vamos a poder hacer porque este ya activó su efecto y ya fue negado. Entonces no lo puede hacer otra vez. Y nos vamos a ir por el Wartow. War y nos vamos a llevar aquí en Cabio para hacer un normal summon de él. Traernos, revivirnos cualquier otro Lirelus de nivel 1. Y pues hacer el combo del F0. Ahora sí vamos a invocar a Recital Starling. Vamos a activar su efecto para subir el ataque a uno de nuestros monstruos. Y también lo vamos a utilizar para ir a buscar a uno de los Lirilus pues cualquiera, ¿no? Ya ahorita ya activamos varios. Y bueno, por último, pues está el ver el canal. este les digo, casi siempre deberían dejarlo hasta el final. Ahora vamos a invocar al F0 para tener una negación y tal vez apropiarnos de un monstruo del oponente. Y aquí, allá en este punto, pues en realidad podemos invocar a eh, nuestro monstruo que pueda atacar de forma directa. Y todo esto para poder invocar a Zeus al final. Lirelus que Y pues aquí igual, podemos activar su efecto para, para atachar, como utilizamos el azul. Podemos atachar uno más. Y pues ahora sí, empezar a hacer daño. Y aquí vamos a empezar a atacar directo. Él va a tratar de usar el efecto del número 38... Para que este Lirilus lo ataque a él Obviamente eso no hace nada, no cambia nada el resultado Porque tenemos a Utopic F0, lo vamos a negar y nos lo vamos a quedar Y bueno aquí pues en realidad no, no servía ya de nada activar su efecto Porque eh, iba a atacar directo de todas maneras No iba a estamparse contra este Entonces ese lo hice como para protegerlos Pero aún así no importa, atacamos directo, nos quedamos con el monstruo y bueno, ahí trata de hacer el último recurso, pero bueno, al final de cuentas ya atacamos con Lirilus Ensemble, invocamos a Downer Magician, después invocamos a Zeus encima, y nos vamos a deshacer de todo. Lo vamos a mandar todo al cementerio. Y así es como nos quitamos de todo el campo que el oponente hizo, y solo se va a quedar con una carta en mano, nosotros tenemos todavía un montón incluso hasta tuvimos que descartar una para cederle el turno entonces aquí simplemente tenemos aquí un infinite impermanence, estas que son para pues engañar un poco al oponente y esto también porque no la podemos activar entonces simplemente vamos a negar y el oponente pues qué, qué más puede hacer ¿no? Y bueno, ya por último les voy a mostrar los cambios que le hice a la baraja para poder participar en el festival XYZ. Entonces aquí pues lo principal es el extra deck. Le quité las fusiones y le quité los mo dos monstruos Link que lleva. Entonces simplemente metimos tres Recital Starlink, metimos tres eh, Ensemble. Y metimos dos Ensemble Robin, dos este Promenade Trish y pues ya prácticamente... Con eso tenemos. Y en el Main Deck simplemente nos deshicimos del de Instant Fusion. Conocido como la Sopa Maruchan. Y lo cambiamos por un Foolish Burial. Y pues bueno, eso es todo por esta ocasión. Si les gustó el video, por favor regálenme un like, una suscripción o una recomendación. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo Yu-Gi-Unbox.